Los estudiantes del Liceo Orsilia Pepín, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, protestaron este jueves por falta de dos profesores. Así lo confirmó la dirección de dicho centro educativo. Bueno, en ese caso, los estudiantes que pertenecen a los grupos estudiantiles, ahora mismo nos faltan dos docentes, uno de educación física, que se ha solicitado y todavía no ha sido enviado. Entonces ellos no están recibiendo clases de esa asignatura por ese hecho. Las manifestaciones son por falta de dos profesores, profesores educación física y, el otro. y matemáticas que tenemos ahora mismo la maestra de tercer grado ¿verdad? en licencia médica por una cirugía que se le aplicó. Entonces se ha solicitado pero todavía no, hay, no han llegado esos maestros. O sea, ya esperamos que a partir de mañana sus maestros estén aquí. Los disturbios que se originaron a tempranas horas de este jueves fueron enfrentados por los moradores de ese lugar, quienes aseguran no aguantan más la situación y responsabilizan a las autoridades de dicho liceo de lo que pueda ocurrir. Ya es, es, es que no es fácil, óyeme, ese tiene, dura hasta dos semanas para uno quitarse. Oye, ve a ver cómo está la viejita mía que tiene 102 años, con trancar de aquí, tranca ya uno, ya uno está alto de decirle la cosa a ellos. Vamos a hacer protesta, pero vamos a hacer la pacífica. Los otros días ellos estaban jugando pelota que nosotros hicimos. Le mandamos un de agua. Pero esa madera de bombas de la piedra tiene a unos altos ya. Entonces ninguno da la cara. Todo el mundo huyendo. Ninguno son dirigentes. Todo el mundo es encapuchado. Entonces, ¿qué dirigentes me están hablando a mí? Si son dirigentes. Que vengan y hablen y dialoguen con la gente. Lo mismo, Blavi, esto es un arretreo. O acá sea, ese tiene ¿verdad? y dura hasta un, hasta un mes. Y ese tiene todos los días limpiando, limpiando y agua y agua. Y esto es caballo, esto es caballo, pero nosotros somos un cobarde. Aquí no hay hombres, coño, que, que salgan a hacer el frente a todos los delincuentes. Son todos delincuentes, rompados. Con la cara de padres, ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.